Viernes de la quinceava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 12 versículo del 1 al 8 Un sábado de aquellos Jesús atravesaba un sembrado Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y comérselas Los fariseos al verlo le dijeron Mira tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitido en sábado Les replicó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 Si comprendieran lo que significa, quiero mi misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Uno de los peligros más serios que llevan consigo las religiones está en que establecen preceptos que afectan a cosas importantes en la vida de las personas. Y convencen a los fieles que la observancia de estos preceptos es más importante que la felicidad, la dignidad o incluso la vida misma de los seres humanos. Cuando las religiones hacen eso, lo que en realidad hacen es dar más importancia a la religión que a la vida del ser humano. Con lo cual se llega a la absurda situación de que se antepone los medios al fin. La religión es un medio para un fin, que es la plenitud de e vida del ser humano. Una religión que no funciona así no puede ser la religión que representa al Dios de la vida. Así era la religión de los fariseos que interpelaron a Jesús y le exigieron que reaprendiera a sus discípulos que arrancan espigas en sábado para quitarse el hambre. La religión de los fariseos anteponía la observancia del sábado, el medio, y la necesidad de saciar el hambre y poder vivir el fin. Los fariseos exageraban en su interpretación. ¿Cómo puede ser falta arrancar unas espigas por el campo y comérselas? Jesús defiende a sus discípulos y acude a argumentos que los mismos fariseos esgrimen. David que da de comer a los suyos con panes de la casa de Dios, y los sacerdotes del templo, que pueden hacer excepciones el sábado para ejercer su misión. Pero la afirmación es que que más le dolía a sus enemigos fue la última, cuando dijo Jesús, el Hijo del Hombre, Señor del Sábado. Cuando convertimos la religión en un fin, es la razón por la cual mucha gente no quiere saber nada de la religión, ni de los dirigentes de la religión, ni del Dios al que la religión y sus dirigentes representan. La respuesta de Jesús viene a decir que las exigencias de la vida están antes que la religión y sus observancias, porque de no ser así, tendríamos que llegar a la horrible conclusión de que Dios quiere sumisión aún a costa del sufrimiento de las personas. ¿Quién puede creer en semejante Dios? La lección nos toca también a nosotros si somos legalistas y exigentes.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 Usano. Si estamos siempre en actitud de criticar y condenar, es cierto, debemos cumplir la ley como lo hacía el mismo Jesús. La ley civil y la, y la religiosa acudía cada sábado a la sinagoga, pagaba los impuestos, pero eso no es una invitación a ser intérpretes intransigentes. El sábado que estaba pensado para liberar al hombre, lo convertían algunos maestros en una imposición agobiante. Lo mismo podría pasar con nuestra interpretación del descanso dominical. El código del derecho canónico dice, se abstendrán de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar de la alegría propia del día del Señor o disfrutar del, del debido descanso de la mente y del cuerpo. Jesús nos advierte en este pasaje del peligro de convertir la ley en la única norma de la vida, olvidándose de los demás valores. No es que la ley sea mala, pero puede convertirse en una verdadera clavitud y no nos deja vivir. De aquí la importancia de la vida en el espíritu, ya que este hace que la ley se convierta en amor. El Señor lo que quiere es que cumplamos la ley, pero sin olvidar que sobre la ley siempre está la caridad. Jesús nos enseña a ser humanos y comprensivos y nos da la consigna citando ahí a Oseas «Quiero misericordia y no sacrificios». Los discípulos tenían hambre y arrancaron las espigas. No había como para condenarles tan duramente. Seguramente, incluso también nosotros podríamos ser más comprensivos y benignos en nuestros juicios y reacciones para con los demás. Que el Señor los bendiga.